Vamos a quitar el chunk. Un chunk. Por aquí, por favor. Eh, un chunk, camarero. Pásame un chunk. Hoy vamos a quitar el chunk. No os preocupéis que cuando lleguemos a la piedra va a ser más fácil. Y resulta que va a llegar un punto en el que no vas a poder salir. No, tío, ustedes no ahora. No, ustedes no ahora. No, déjame. De... No, tío, ustedes no. Dispara, vale. Eh, Los otros, ¿dónde están? Vale, esperarse, esperarse, esperarse, esperarse. Ahí, buenardo, buenardo. Pues poquito a poco, vale. Vale, ya está, ya está, ya está. A ver. Tranquilizaros, pero ya estaba aquí. Hay una bruja aquí. No ha comentado, pero la vi en espectadores. Ah, vale. Te hecho daño a ti misma. Te has hecho daño a ti misma. ¿Cómo me ha matado? ¿Cómo me ha matado? Por cierto, voy a pillar. ¿Qué Hombre, sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, una pizza, una tortilla de patata, una tortilla de patata una pizza ¿Tú te prefieres? Sin ánimo de lucro, una pizza una tortilla de patata Me... a ver, Voy a decir ahora palabra, palabra grave, que a alguna persona le puedo ofender, pero las cosas como son No, no, yo lo dejo de seguir, dijo pendrive ¡Ja! <risa> ¿Un chunk por cada suscriptor? No no, Me no, no, no. suena. ¿Pero un chunk por cada suscriptor? No. Oye, sí. No. <risa> ¿Un chunk por cada host? Me suena no, no, no, no no, no, no. No, por cada host, no. A lo mejor por cada host de no sé cuánto, ¿no? De no sé cuánta gente. Pero no, porque ahora pilla. pilláis siete personas. ¿Y hacéis? Oye, eso traería mucha gente XD. Ya, pero Pero tú imagínate, ¿vale? Por cada host de cierta cantidad de personas Porque cien... si este. Cuando digo me suena Me es como una expresión para decir Me gusta la idea Ah, vale Minecraft, pero por cada suscriptor Me, <ríe> con Chu. me suena Es que me suena Creía que decía me suena De que de haberlo De haberlo visto en otro sitio Pero sí, te entiendo Ahora que la has explicado. Que sí, Minecraft, pero. Pero, <risa> ¿cómo era? Minecraft, pero por cada suscriptor pico un chunk. A ver, tendría que pillar. Minecraft, pero por cada follower pico un chunk. No, no esto ya. Eso ya no. Eso ya no. Uy, ese es pachit. Eso es un título viral de YouTube. <risa> hijo fijo. Si, te, si tuviera un pico. Tiembla Vegeta 777. Si tuviera un pico. Un pico, más... Más de hecho, más bueno... A lo mejor sí. Por cierto, ya somos 300 personas. Que me fiquen. Chiatemazo, ¿eh? Este... Este... Música de fondo... Es de tutorial de YouTube... Del año 2014. Todos los tutoriales de YouTube... Tendrían... 300. Te, tenían este... Esta música de fondo. Dice, ya somos 300. Ayer éramos 301... Pero hubo alguien que dejó de seguirme, entonces ya somos 300 ahora Que me preguntó 300 Y griega. Me preguntó a mi madre cuántos seguidores tenía ya 300 Y le digo, somos casi 300, como la película <risa> Somos ya 3, 3, 3, 300 seguidores <risa> Ay, ay, ay A ver ¿Cuánto 48 cuarenta y picamos así yo creo que si picamos así creo que es más bonito Eh, gracias Maxi por esas tres personas por esa raid de tres personas qué tal gente cómo estáis bienvenido bienvenida cómo estáis gente a ver puedo ya poner esto no cuatro ¿Qué tal? It's Diego R. Eh, Diegos RX. Bienvenido, bienvenida, o bienvenuda Si ya quieres que te diga bienvenida, pues mira, pues bienvenida. Eh, ¿Qué tal, gente? Que ha venido del stream de ItMaxi29. ¿Cómo estáis? ¿Qué se cuenta aquí, la gente? Eh, gracias, Lower, por el host de una persona. Gracias por el aldeano. <risa> Que a lo mejor pongo que por cada host, dependiendo de los aldeanos Me manda aldeano. Sería guay Y ya está Vale, ahora te lo enseño Aunque para... para este ser es algo bonito ¡Un gatito! apareció un gatito de repente! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Que vamos a tener gatito y gatito blanco ¡Hola gatito! ¡Miau! Mira, mira, mira, empezamos, teníamos en la aldea un aldeano, un aldeano He llevado varios directos para traer otro aldeano de otra aldea Pero mirad, mirad qué bonito Bueno, pero que estaba diciendo ¡Ay! Coño, me ha asustado Gracias It's Diego RX por seguirme Vamos a tirar la ofrenda a la diosa Aquí va, ¿vale? La ofrenda para ti Y vámonos ¿Y ustedes qué? Estáis leyendo, ¿no? vamos oh, no. Bueno. Muchas gracias por el follow. Por aquí. Ah, vale. vale sí. Pues eso. Que no es solamente que te suscribes, aumenta 30 minutos el directo y que me te tepea un sitio random. Aparte de todo eso, te puede. Puede hacer que.. Puede hacer que te lea eh, los, los comentarios, el bot. Pero claro, también hay que seguir la regla, la regla del canal, de no hacer spam y tal, porque si tienes un privilegio de que puedas es que la gente escuche lo que digas y lo usas para hacer spam, o sea, escribir un montón de cosas todo el tiempo, escribir texto muy largo, a no ser que sea un texto coherente o palabras por poner, pues lo te, te lo tendré que quitar, porque esto, no sé, no, no me ha pasado todavía, pero. Pero que si pasa algún día, pues lo tendré que quitar a alguien. Porque lo puedo hacer que... O sea, puedo poner a alguien que no, se, no le lea los comentarios y ya está. No es que lo quite para todo el mundo. Sino que lo quito para esa persona y ya está. No tengo que quitarlo para todo el mundo. Sería una, una tontería. Pero bueno. Yo te digo y tú ya haces lo que quieras. Que no sé si lo sabes, pero si tienes Amazon Prime, o sea, si tienes para que te envíen las cosas gratis en Amazon, puedes vincularlo a Twitch y te puedes suscribir a cualquier, a cualquier canal gratis todos los meses. A un canal gratis todos los meses. Y estamos en septiembre. Es verdad, estamos en septiembre, es verdad, no me acordaba. Estamos en septiembre, que las sub cuestan... 20%, Creo que 20% de descuento Pero creo que depende de cada país O de cada sitio Por lo menos aquí es 20% de descuento Que en vez de, de 5 euros Cuesta 4 euros En vez de 4,99 Cuesta 3,99 Encontraré una Un spawn de zombies Lo encontraré aquí No lo sé la verdad es algo... ¡No escupáis aquí! ¡Aquí no se escupe, eh! ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Está acá yo Ah, que hay una la más Y la otra Que se pone a escupir Ah, mira allí No la he visto Que se pone... Aquí no se escupen eh Pero no se escupe ¡No! No escupas No se escupe Escupiéndome aquí, ¿sabes? Mi área de, de, de picamiento. Escupiendo, pero ¿qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Una llama? Aquí no se escupe, ¿qué se... se pone a escupir? Vaya. Si veo que en este directo puedo picar un chunque entero, en el siguiente directo hago otro chunque, ¿eh? Que si veo que en tres horas puedo picar un chunk, en el siguiente lo pico otra vez, ¿eh? No digáis que un chunk picar un chunk aburrido ni nada, ¿eh? No, es broma, es broma. Picaré un chunk porque siempre me hace ilusión picar un chunk. Pero no voy a estar todos los directos picando chunks. No estoy loco, no estoy loco. Bueno, un poco sí. Mira, esta, estru esta estructura está guay, ¿eh? Todo esto lo picaste en este directo, sí, todo... Todo lo piqué en este directo Bueno, un poco No todo, todo Porque un par de capas Especial de. Especial 2, 4 Picando chunks xd Hostia 24 horas picando chunks Realmente no lo haría Porque me acabaría aburriendo Y ahora mejor me pondría a hacer otras cosas Pero lo que estaba diciendo, Diego Que Que en el directo de ayer piqué un par de capas O tres, tampoco piqué mucho ...porque ya estaba terminando... ...pero sí, casi todo... ...el 99.57%... <risa> ...lo he picado en este directo... ...la chadichica me la saco yo de... <risa> ¡Quita! ¡Quita que estoy picando! ¡No te quiero dar que después me escupe! Yo no soy bipolar, ¿eh? Yo soy una persona tranquila... ...pero si de repente me molesta... Pues me altero Yo no soy bipolar Eso no es ser bipolar Eso es ser una persona como yo Pero es que lo que no puede ser Es que yo esté picando Y se ponga adelante. Y no quiero darle Porque después viene Aquí no se escupe ¿Cuántas veces te lo digo? Es que eres tú nada más Es que la otra no lo escupe ¿Lo ves? Me da, me da la razón Me da la razón Porque sabes que es verdad Mira, esta estructura está guapa. Lo pongo de tierra y eso, y tiene que estar guapo. ¿Hago un bioma? Quiero decir, me pongo. Hago, hago como una plataforma flotante. Estaría guay, ¿eh? Una plataforma flotante aquí. Una especie de como. Bioma pequeñito. Aquí abajo. Estaría guay. Entonces, sé, no lo había pensado. Quiero decir, yo estoy picando el chunk. Porque siempre he querido picar un chunk. Pero, pero, por, por nada en, en concreto, no porque me guste picar chunks, porque digo, hostia, un día tengo que picar un chunk, y bueno, aquí estoy, he pillado una zona más o menos, una zona más o menos, tú sabes, eh, ¿Cuál es el propósito de picar todo eso? Ninguno. Eh, cumplir cumplir un sueño, un objetivo que tenía yo desde hace tiempo Que es picar un chung nunca había picado un chung Nunca la había picado Y siempre he tenido... HH, vale Y siempre he tenido yo ese remordimiento en la cabeza De decir, hostia, ¿qué pasaría si pico un chung? ¿Cuánto tardaría? entonces son preguntas que me hago A ver, también depende de las herramientas Quítate de aquí De las herramientas que use Hay herramientas que, bueno Tenía el pico de eficiencia Eficiencia 2, un breaking 3 Pero no es suficiente No escupes, No escupas No es suficiente O sea, todo lo que he picado, excepto lo que me habéis visto aquí Lo he picado con el pico de diamante Eficiencia 2 Un breaking 3 yo creo que eso es lo que da es, eso. Que... Pero es que no tengo ni experiencia de experiencia de XP ni, ni diamante. Bueno, diamante sí, pero no para repararlo al completo. Vale, tengo más picos, ¿eh? tengo más picos. No os preocupéis por los picos, que tengo pico. Lo de Latinoamérica, no me digáis, ah, dicho pico. Porque no, porque porque son dos palabras diferentes de un pico de toda la vida. A ver Queda, no sé, vamos Altura 33 A ver, ya se ve el fondo dirá. esa es la bedrock Esa es la bedrock, mira, vamos para allá Vamos a ver la bedrock ¡Ah! Hostia, medio corazón, chaval A medio corazón A medio corazón Vamos a una cosa Hostia, jajaja ja, ja. He puesto un anuncio de 30 segundos, ¿vale? Pero como la mayoría de la gente que hay aquí son suscriptores, pues no vaya a ver una mierda Pero... no sé Lo he puesto las personas que tengan blocker Tampoco va a haber mucho Pero lo he puesto porque, no sé Me ha venido el impulso Hay 7 espectadores Y que quería ponerlo A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9... Oye, me ha asustado. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porque lo pide 12, el cuerpo serrano 13, ese que tiene, 14, guapo. 15, 16. Tengo pala. Sí, de todas formas lo he puesto porque, joder. Y cuando, cuando vuelva del anuncio Quien lo haya visto Tampoco se ha perdido mucho Quiero decir, estoy picando bloques Mientras cuento mi vida Antes estaba hablando un buen rato Y tengo sed, la verdad Sed de venganza Digo sed de ver de, de agua <risa> Sed de sangre, sed de venganza ¿De qué tiene sed? A ver Vamos para arriba ya he picado, yo qué sé, me, me hacía ilusión Picar un poquito por ahí Me consta que habla harto Me consta que habla harto Pero eso es bueno, ¿no? Os entretengo Os entretengo, no es que hable Harto, pero para nada O sea, hablar harto y aburro ahí, A ver, yo sé, Yo soy una persona una per Juan Carlos, ¿vale? O sea, yo No Johnny Finch, sino Juan Carlos ¿Vale? No habla mucho, es una persona tímida, una persona que le cuesta mantener una conversación con alguien. Una persona que cuando la ve, pues, cuando, está conociendo a, cuando, está, cuando está conociendo a alguien, pues no, no tiene mucho de qué hablar. Habla de poco y de lo necesario y ya está. Pero Johnny Finch, Johnny Finch sí que habla. Johnny Finch no hay, hay veces que sí que, que hay quien lo pare, ¿no? Pero muchas veces... Nada, nada Os puede ser que me lo guarde todo para los directos Es decir, todo lo que habla me lo, Todo lo que hablo Me lo guardo para los directos O sea, todo lo que no hablo Me lo guardo para los directos Y hablo en directo nada más En, en mi vida normal no hablo Solamente hablo en los directos Me lo guardo todo para los directos <risa> Lo guardo, me lo guardo Y cuando llego el directo lo suelto todo Lo suelto todo Y ya está No hay problema A ver, cabra No era una cabra Ahí va, que te he pegado sin querer huyes ¿No me escupes? ¿No me escupes? Te pego sin querer ¿Qué Quiero decir, no sigo queriendo O sea, es lo que quiere decir, ¿no? Sin querer Sin querer es que no es queriendo ¿No? <risa> pues... No me escupas, ¿eh? Vamos a darle aquí a grabar que he visto algo... Nada más empezar, he visto algo que no me cuadra a ver, detéstalo. Venga, tres. Ahí está. Acabando de despertar. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Entro, entro en el mundo y veo aquí una rata. Pero bueno, ¿esto qué es? Esto de, de, de, del beat que Nautilixus? Odio oh, ratita. Vale, seguimos con el chunk, ¿no? <coughs> ya queda poquito. ¿Qué tal? iba a preguntar qué tal vuestro día pero decía o acabáis de levantar qué voy a preguntar yo ¿Eh? qué tal el potaje bueno y mister asco y pachis bienvenida y bienvenido cómo estáis y el potaje también qué tal cómo estás bienvenido ¿Oye? vale voy a Hola, ¿qué tal? Guapísimos. ¿Lo ves? Pachi es eh, suscriptora, ¿vale? Y VIP. Y si, y si no te quieres suscribir porque no puede o porque ahora mismo no te viene bien o lo que sea, pues lo que puedes hacer es ser VIP y diráis, ¿cómo me hago VIP? Pues eh, en sorteos. A veces hago sorteos de VIP en, los, en el canal. Así que si algún día te pasas por un, por el canal. Y hay un sorteo de VIP, pues mira, pues a lo mejor te lo puedes llevar. Fea, y, y, y, y, fea. Buena, buena. Me has tirado los hechos foil de. Gracias, Creeper. Gracias. Creo mucha... que no. Pues nada, tendrá que quitar esto. ¡Ah! H ¿Pero cómo...? H Hostia, y ahora aparezco... H Y ahora aparezco... ¿Dónde...? H Esto es increíble, H no es la de LOL Ahora... Pero... ¡Ah! ¿Otro Creeper? ¡Pero bueno! Hoy los Creeper me quieren muerto, ¿eh? Hoy no quieren... Los Creeper no quieren que termine el chunk. Los Creeper... No, no... Hoy no... No es mi día con los Creeper, ¿eh? No, hoy no es mi día con los creepers A ver, ¿pasará? ¿Pasa? ¿Tú pasa, Ah, sí, que sé que pasa ¡Maldito niño! ¡Que no le doy! ¡Que tiene una espada! ¡No! ¡Que me mata el aldeano! Ven aquí, ven aquí Ven aquí ¡Que tiene una espada! Vale, hasta! ¡Muerto! Tenemos. Oh, oh, oh, oh. Vale, vale. Tranquilo, tranquilo, Rayo McQueen. Tranquilo, Rayo McQueen. <ríe> come, come, come. ¡No! I vale, vale, it. vale. Vale, vale. Es con Shift, con Shift, con Shift te mete. Con SHIFT te puedes meter Pues para saberlo Con SHIFT te puedes meter Con SHIFT te... Está aquí, me ha quitado ¡Ah! <risa> me ha quitado la espada ¿Qué me ha quitado la espada! Ahora te explico de qué van las películas y eso Que va a matar a los aldeanos Que mata a los aldeanos Un poquito de armadura Y a pegarle ¿Dónde está? ¿Lo has matado? No ¿Dónde está el niño? Ah, sí, lo ha matado, vale, vale, vale Qué bueno Lo que tenemos ahora eh, ¿Y esto? ¿Una mineshaft? Una mineshaft Pero what the fuck dude No me esperaba yo una mineshaft aquí eh Regla número uno del canal No entrar a la mineshaft Mineshaft están prohibida en este canal O en esta serie Ah me caí Vale No, no, not today Not today Me cago en ti y encima se me rompe... Eh. Te has ahorrado seis bloques con la mina. <ríe> seis bloques. Creo que un poquito más, ¿eh? ¡Ah! Pero no lo sé, bro. Pero de esos cuatro euros que te donen, te cobras tres dólares con algo. Mejor pon 400 bits. O sea, los bits va una parte para Twitch y las donaciones directo a ti. Ser dos P-A-T-A-T-I-T-A-A-S. Gracias Tilixus por cinco patatas. No. Ah, bueno. ¡Ah! Vale. Tiene que haber más por ahí. Voy a estar picando y voy a encontrarme más. Bueno, los últimos bloques. Esto ha sido, bueno, he tardado como 6 horas un poquito más de 6 horas en, en picar un chunk entero, el último bloque es esto, y encima espera un creeper abajo para celebrarlo, mirad aquí, mirad, os voy a enseñar el creeper, un creeper allá abajo vale, mirad aquí todo el maldito chunk y lo he picado hasta la altura 5 porque bueno, ya veis las bedrock que eso es bedrock, no es el bloque ese, un poco más oscuro y bueno, eh Estaría terminado con picar este bloque y quitar, o sea, matar al creeper y tapar eso. Así que, espero que... A ver cómo hacemos esto. Voy a morir. Maldito creeper. Vale. Eh, ahora... <risa> tengo que quitar esto Perfecto. Vale. Vamos a tapar esta parte. Podría usar la escafoide. Escafoid pin. Como se llame. Pero bueno, da igual. Vale. Pues nada. Aquí el chunk. Vamos a quitar esto para que se vea todo bien. Y mirad esto, eh. Mirad este maldito chunk. Mirad esto. Nunca en mi vida había picado un chunk. Así que ya hace lo que lo que se siente o lo que o lo, por lo menos lo que se tarda o lo que tardaría. Aunque con un beacon a lo mejor tarda